Esta es nuestra quinta versión de la feria culinaria Encuentro de Saberes y Sabores en el municipio de Mitú. Soy Carlos de pescado. Tenemos flores de pupuña con pescado. Pero tenemos esto, cogollos de yuca con pescado. La culinaria local tiene una importancia grandísima en la nutrición. tucupi con pescado. Pesillos de pescado mujer. Lapa mujer,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 tiene un sabor muy fuerte, es suave. No sí, sé, un poquito guarapo, pero con dulce. ¿A su salud? Delicioso. Maniwara con cazabe, camarones con cazabe, caruru blando con pescado, tucupí con pescado, caldo de yacaré. Estos hongos sale por tiempo también en los palos de de haber quemado de la chagra. El tiempo así de invierno sale eso, en los palos, y puede uno recoger y lavar bien y asar en el tiesto.